Ramón Antonio Martínez Tejada denunció este jueves que la pareja sentimental de su concubina intentó matarlo cuando penetró a su residencia, hecho motivado por celos, ya que según alega, tiene varios años de relación con ella. Eh, el señor que me agredió, ya van por dos oportunidades que, que me agrede y el sábado yo estaba acotado y le di una patada, ...a la puerta y penetró... ...me cortó por ahí... ...y me cortó ahí en la frente... ...entonces... ...si no ha sido por pues, la doña que está, que está ahí, de, de, ahí atrás... ...me acaba de matar porque... ...él me cortó por pues, la mano porque yo... Le, ...él me tiraba el pecho... ...y yo le metí a la mano... ¿Pero por qué lo golpeó? No, porque ella y yo... ...ella y yo tenemos... seis años con una relación... ...entonces... ...él... ...está, está con ella... ¿Cómo explíquese, señor? ¿Cómo explíquese ahí? Este El, ella y yo hace ¿Qué seis años. Eh, eh, eh, tenemos seis años con una relación. Entonces, ella ya no está con él y donde quiera que él encuentre, él la agrede porque no, eh, cuando la topa en la calle, eh, le, cogió, le cogió con ella, no, no. No la puede ver en la calle. Caballero, porque... no ¿entiende usted que él intentó matarlo por asuntos pasionales? Sí. Sí, señor. Entonces, ya van dos veces que, que se me penetra la casa, sin si yo estar y me, me tumbó una puerta. Ah, casualmente, allí tarde, yo no estaba en la casa, y me rompió tres tablas de la casa, y se metió a la casa a ver si yo estaba acotado. Afirma teme por su vida, pues en dos ocasiones, el agresor, que no ofreció su nombre, ha intentado quitarle la vida. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.